de la obra Las Glorias de María. Por San Alfonso María de Ligorio. Parte Primera. Capítulo 8. Y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Apartado tercero. María lleva a sus siervos al cielo. ¡Oh qué hermosa señal de predestinación tienen los siervos de María! La Santa Iglesia aplica a esta Divina Madre las palabras del capítulo 24 del Eclesiástico. Y le hace decir para consolar a sus devotos, busqué por todas partes un lugar de reposo. Y establecí mi morada en la heredad del Señor, Eclesiástico 24, 11. Cuyas palabras el cardenal Hugo comenta así, dichoso aquel en cuya casa la bienaventurada Virgen hallare morada. María, por el amor que nos tiene, procura avivar en todos la devoción hacia ella, pero muchos o la rehusan o no saben conservarla. Feliz el que la practica y continúa en ella. La devoción hacia la bienaventurada Virgen, añade el doctor paxiuchelli permanece en todos los que son la herencia del Señor, esto es, que se hallarán en el cielo para alabarle eternamente. Prosigue hablando María en el lugar citado del Eclesiástico, el que me crió, descansó en mi tabernáculo, y me dijo, Habita en Jacob, y sea Israel tu herencia, y echa raíces entre mis escogidos, esto es, mi Creador se ha dignado venir a descansar en mi seno y ha querido que yo habitase en los corazones de todos los escogidos, de los cuales fue figura Jacob, y son herencia de la Virgen, y ha dispuesto que en todos los predestinados se arraigase la devoción y confianza en mí. Oh, cuántos bienaventurados no habrían alcanzado el cielo si María, con su poderosa intercesión, no se lo hubiese merecido. El cardenal Hugo así la hace hablar con las palabras del capítulo 24, 11 del Eclesiástico. Yo he hecho resplandecer en el cielo tantos luceros eternos, cuántos son mis devotos. Y añade el mismo autor sobre dicho texto, muchos santos están en el cielo por su intercesión, los cuales nunca lo hubieran alcanzado sin ella. San Buenaventura dice, que a todos los que confían en la protección de María se les abrirá la puerta del cielo para recibirles. Por lo que San Efren llamó a la devoción de la Divina Madre Puerta del Paraíso. Y el devoto Blosio hablando con la Virgen, le dice, Señora. A vos se han confiado las llaves y los tesoros del reino del cielo. Y por esto debemos rogarle de continuo con las palabras de San Ambrosio, abridnos oh María, las puertas del paraíso, ya que vos tenéis las llaves, o por mejor decir, ya que vos misma sois la puerta, como os llama la Santa Iglesia. Por esto también la Iglesia llama a la Gran Madre, Estrella del Mar, pues así como los navegantes, dice el angélico Santo Tomás, se dirigen al puerto guiados por la estrella polar. Así los cristianos son conducidos al cielo por medio de María. Igualmente, por esto San Pedro Damián la llama escala del cielo, porque por intercesión de María, dice, Dios bajó del cielo a la tierra, a fin de que por la misma los hombres mereciesen subir al cielo. Y a este fin, oh señora, le dice San Atanasio, fuisteis llena de gracia para ser el camino de nuestra salvación, y la subida a la patria celestial. Por lo que San Bernardo llama a la Virgen conductora para el cielo. San Juan Geómetra la saluda así, salve, nobilísima carroza en la cual tus devotos son conducidos al cielo. San Buenaventura exclama, dichosos los que os conocen, oh Madre de Dios, porque el conoceros es el camino de la vida inmortal, y publicar vuestras virtudes el de la salvación eterna. Salmos 85. Se lee en las crónicas de los padres de San Francisco que Fray León vio una vez una escala encarnada en cuyo extremo superior estaba Jesucristo, y en otra blanca su Santísima Madre. Vio que algunos subían por la escala encarnada, y que a las pocas gradas caían, volvían a subir, y caían otra vez, por lo que se les exhortó a que fuesen por la escala blanca, y vio que subían fácilmente por ella, porque la Santísima Virgen les tendía la mano, y de este modo llegaban seguros al paraíso. San Dionisio Cartujano pregunta, ¿Quién logrará salvarse? ¿Quién llegará a reinar en el cielo? Se salvan y ciertamente reinan, contesta el mismo, aquellos por quienes esta reina de misericordia intercede, lo que afirma la misma Virgen diciendo, por mí reinan las almas, primeramente, en la vida mortal sobre la tierra, dominando sus pasiones, y después vienen a reinar eternamente en el cielo, Proverbios 8, 15, en donde conforme dice San Agustín, todos son reyes. María, en fin, Dice Ricardo de San Lorenzo, es la señora del paraíso, pues allí manda su voluntad, e introduce en él a quien le place. Por lo que aplicándole las palabras del Eclesiástico, capítulo 24, 15, en Jerusalén ejerzo mi poder, añade, mandando conforme me parece, e introduciendo a los que quiero. Y siendo ella la madre del Señor del paraíso, con razón dice el Abad Ruperto, es también la señora del cielo. Esta divina madre con sus poderosos ruegos y auxilios nos alcanza el paraíso, con tal que por nuestra parte no le pongamos obstáculos. Por lo que el que sirve a María y obtiene su mediación, puede estar tan seguro de alcanzar el cielo como si ya estuviese en él. San Juan Damasceno añade, que el servir a María y pertenecer a su corte es el mayor honor que podemos alcanzar, porque servir a la reina del cielo es reinar ya en el cielo, y vivir obedeciendo sus mandatos es más que reinar. Y al contrario dice los que no sirven a María no se salvarán, porque los que carecen del auxilio de esta Gran Madre, no tienen el socorro del Hijo y de la Corte Celestial. Sea para siempre alabada la infinita bondad de nuestro Dios, dice San Bernardo, que quiso constituir en el cielo a María por nuestra abogada, a fin de que como Madre del Juez y Madre de Misericordia, trate eficazmente con su intercesión el gran negocio de nuestra salvación eterna. Y Jacobo Monje, doctor entre los padres griegos dice que Dios ha destinado a María como un puente de salvación, por el cual haciéndonos pasar sobre las olas de este mundo, podamos llegar al puerto dichoso del paraíso. Por lo que San Buenaventura exclama, oíd, oh gentes, las que deseáis el paraíso, servid, honrada María, y hallaréis por cierto la vida eterna. Tampoco deben desconfiar de alcanzar el reino del cielo los que hayan merecido el infierno, si procuran servir con fidelidad a esta reina. ¿Cuántos pecadores Dice San Germán, Buscaron a Dios por vuestra mediación, oh María, y se salvaron. Ricardo de San Lorenzo observa, que San Juan dice que María está coronada de estrellas, en su cabeza una corona de doce estrellas, Apocalipsis 12, 1. Al contrario, en los sagrados cantares se llama la Virgen coronada de fieras y leopardos, Cantares 4, 8. ¿Cómo deben entenderse estas palabras? Ricardo de San Lorenzo responde que estas fieras son los pecadores, que por el favor y la intercesión de María se convierten en estrellas del cielo, las cuales corresponden más para coronar la cabeza de esta reina de misericordia, que todas las estrellas materiales del cielo. Rogando a la Virgen Santísima, en la novena de su asunción, la sierva del señor Sor Serafina de Capri, le pidió la conversión de mil pecadores, y como después temiese que su petición fue excesiva se le apareció la Virgen y le reprendió su infundado temor, diciéndole, ¿por qué temes? ¿No soy yo por ventura bastante poderosa para alcanzar de mi hijo la salvación de mil pecadores? Elos aquí, ya te alcancé lo que deseabas. Y la llevó en espíritu al cielo, y le mostró innumerables almas de pecadores que habían merecido el infierno, y después por su intercesión se habían salvado, y gozaban de la bienaventuranza eterna. Verdad es que durante esta vida nadie puede estar seguro de su eterna salvación, Eclesiastes 9, 1, pero sobre esta pregunta que David dirigió a Dios, Señor, ¿quién se salvará?, Salmos 14, 1. San Buenaventura contesta, pecadores, sigamos la senda de María, arrojémonos a sus pies, y no la abandonemos hasta que nos bendiga, pues su bendición nos asegura el cielo. Con tal que vos, Señora, queráis salvarnos, dice San Anselmo nuestra salvación es indudable. Y San Antonino añade, que las almas protegidas de María necesariamente se salvan. Con razón, dice San Ildefonso, predijo la Santísima Virgen que todas las naciones la llamarían bienaventurada, Lucas 1, 48, porque todos los elegidos por medio de María alcanzan la bienaventuranza eterna. Vos sois, oh Gran Madre, dice San Metodio, el principio, el medio y el fin de nuestra felicidad principio, porque María nos alcanza el perdón de los pecados, medio, porque nos obtiene la perseverancia en la divina gracia, fin, porque nos lleva finalmente al paraíso. Por vos, prosigue diciendo San Bernardo, se nos ha abierto el cielo, por vos quedó vacío el infierno, por vos fue edificada la celestial Jerusalén, por vos, en fin, se ha concedido la vida eterna a tantos desdichados que merecían la muerte eterna. Más lo que principalmente debe hacernos esperar con seguridad el cielo, es la hermosa promesa que María hace a cuantos la honran, y especialmente al que con las palabras y con el ejemplo procura hacerla conocer y honrar también de los demás, los que siguen mis huellas no pecarán. Los que me ensalzan alcanzarán la vida eterna, Eclesiástico 24, 31, felices pues, dice San Buenaventura, los que consiguen el favor de María. Estos merecerán ser recibidos por los bienaventurados como compañeros suyos, y el que llevare la divisa de siervo de María será inscrito en el Libro de la Vida. ¿De qué sirve pues, el inquietarnos con las sentencias de las escuelas, sobre si la predestinación a la gloria es antes o después de la previsión de los méritos, si nuestros nombres se hallan o no escritos en el Libro de la Vida? Si fuésemos verdaderos siervos de María y mereciéremos su protección, sin duda estaremos inscritos en él. Porque, como dice San Juan Damasceno, Dios concede la devoción hacia su Santa Madre únicamente a los que quiere salvar. Conforme parece que el Señor lo manifestó expresamente por San Juan, el que deberá vencer y salvarse. Llevará escrito en el corazón el nombre de la ciudad de Dios, Apocalipsis 3, 12. ¿Y cuál es esta ciudad de Dios sino María? ¿Cómo explica San Gregorio sobre el pasaje de David? Gloriosas cosas se han dicho de ti, oh ciudad de Dios, Salmos 86, 3. Bien puede decirse aquí con San Pablo, al que lleva la señal de ser siervo de María, Dios le reconoce por hijo suyo, segunda de Timoteo 2, 19. Por lo cual escribió San Bernardo que la devoción a la madre de Dios es señal infalible de alcanzar la salvación eterna, y el beato Alano, hablando del ave María, dijo que el que a menudo honra a la Virgen con esta salutación angélica, tiene una señal segura de predestinación y que lo mismo debe entenderse de la perseverancia en rezar todos los días el Santísimo Rosario, añadiendo el padre Nierenberg en el capítulo décimo de su obrita sobre la devoción a María, que los siervos de la Madre de Dios no solo son más favorecidos en este mundo, sino también en el cielo serán honrados con más distinción, llevando una divisa muy rica, con la cual serán reconocidos por familiares de la Reina del Cielo, y por cortesanos suyos, según lo que dice el Proverbio 31, 21. Todos sus siervos llevarán dobles túnicas. Santa María Magdalena de Pácis vio en el mar una navecilla, en la que se hallaban acogidos todos los devotos de María, la que hacía el oficio de piloto, y les conducía con seguridad al puerto. Con lo cual entendió la Santa, que los que viven bajo la protección de María, en medio de todos los peligros de esta vida, se libran del naufragio del pecado y de la condenación, porque les guía con seguridad al puerto del paraíso. Procuremos, por lo tanto, entrar en la afortunada navecilla del manto de María, y en ella estaremos seguros de llegar al reino de la bienaventuranza, porque la iglesia canta, Santa Madre de Dios, todos los que participen de los gozos eternos habiten en vos, viviendo bajo vuestra protección. Ejemplo. Cesario refiere que hubo un monje cisterciense muy devoto de María, que deseaba una visita de su amada señora, y continuamente le pedía esta gracia. Una noche que salió al huerto, Mientras contemplaba el cielo, exhalando ardientes suspiros a su reina, deseoso de verla, vio bajar del cielo una doncella hermosa y resplandeciente que le preguntaba, Tomás, ¿quisieras oír mi canto? Con mucho gusto, le contestó él. Entonces aquella doncella cantó con tal dulzura, que al devoto religioso le parecía haberse remontado al cielo. Concluido el canto desapareció, dejándole en gran deseo de saber quién fuese tan dulce cantora y acto continuo se le presentó otra hermosísima doncella, que también le hizo oír su canto. No pudo contenerse de preguntar a esta quién era, y la doncella respondió, La que viste primero era Catalina. Yo soy Inés, ambas somos mártires de Jesucristo, enviadas por Nuestra Señora a consolarte. Da gracias a María, y prepárate para recibir una gracia mayor. Dicho esto, desapareció, y el religioso quedó con más esperanza de poder ver al fin a su reina. En lo que no se engañó, pues divisó luego una luz brillante, sintió que el corazón se le llenaba de alegría, y vio en medio de aquel resplandor aparecerse la Madre de Dios, rodeada de ángeles, y de una belleza inmensamente mayor que las dos santas que se le habían aparecido, y le dijo, Querido siervo e hijo mío, he agradecido los servicios que me has prestado y oído tus ruegos. Has deseado verme, heme aquí, y quiero también hacerte oír mi canto y la Santísima Virgen empezó a cantar con tanta melodía, que el devoto religioso perdió los sentidos, y cayó de rostro en el suelo. Tocaron a Maitines, los monjes se reunieron, y no viendo a Tomás fueron a buscarlo a su celda y por el convento, y al fin le encontraron en el huerto como difunto. Le mandó el superior que dijese lo que le había sucedido, y entonces volviendo él en sí por virtud de la obediencia, contó los favores que había recibido de la Divina Madre. Oración oh reina del paraíso, madre del santo amor, ya que vos sois entre todas las criaturas la más amable, la más amada de Dios y su primer amante, permitid que os ame el más ingrato e infeliz pecador que hay en la tierra, el cual viéndose libre del infierno por vuestra intercesión, y habiendo recibido de vos tantos favores sin mérito alguno propio, se ha enamorado de vuestra bondad, y pone en vos todas sus esperanzas. Yo os amo, señora mía, y quisiera amaros aún más de lo que os han amado los santos más enamorados de vos. Si me fuese posible, quisiera manifestar a todos los hombres que os desconocen, cuán digna sois de ser amada, para que os amasen y honrasen. Quisiera también morir por vuestro amor, defendiendo vuestra virginidad, vuestra dignidad de Madre de Dios y vuestra Inmaculada Concepción, si alguna vez me fuese preciso morir por defender estas grandes prerrogativas vuestras. ¡Ay, amantísima Madre mía! Admitid mi afecto, y no permitáis que un siervo vuestro que os ama haya de ser jamás enemigo de Dios, a quien tanto amáis. Hay desdichado de mí, tal fui algún tiempo cuando ofendí a mi Señor. Pero entonces, oh María, yo no os amaba ni cuidaba ser amado de vos. Mas ahora, excepto la gracia de Dios, anhelo únicamente amaros y ser amado de vos. Para conseguir esto no me desaniman mis culpas pasadas, porque no ignoro que vos. Benignísima y agradecidísima Señora, no os desdeñáis de amar aún a los pecadores más miserables que os aman, porque a ninguno cedéis en amor. Oh reina amabilísima, yo deseo ir al cielo para amaros, y postrado a vuestros pies, conoceré mejor cuán amables sois y cuánto habéis hecho para salvarme, por lo que os amaré más entrañablemente y por toda la eternidad, sin temor de que mi cariño se entibie. Oh María, espero que me salvaré por vuestra intercesión. Rogar a Jesús por mí, no exijo más de vos, sino que me salvéis, vos sois toda mi esperanza, y por esto cantaré. Oh María, mi esperanza, vos me habéis de salvar.